Hola a todas y todos, disculpad la, la voz, pero es que tengo la garganta bastante tomada. Y bueno, quería comentar, compartir una, una idea que se me ocurrió para intentar personalizar un poquito más el mensaje de bienvenida, utilizando los avisos de seguimiento. Desde usuarios, avisos de seguimiento, podemos marcar a todos los alumnos eh, en asunto, aquí he puesto el que teníamos puesto en el mensaje de bienvenida, <coughs> y como saludo, he puesto Hola, y el campo nombre que he elegido desde aquí, desde la derecha. Me presento con nombre y fecha y función en el curso. Pongo la descripción del curso y les informo sobre la duración, más o menos, el planteamiento general del curso. También que desde el día 4 dispondrán de una encuesta inicial vamos, lo que van a tener del día 4 abierto y les informo que a partir del día 6 los días jueves en semanas alternas se irán activando las clases que constituyen el curso y por último los invito a, a que entren al aula ponemos nombre de curso y en nombre de curso sí aparece el aula y el nombre de la plataforma lo que sí que he hecho ha sido hacer que el nombre de curso aparte de estar en negrita eh, he puesto, voy a eliminarlo a ver, voy a eliminar esto. Eh, lo que hice, lo que hice fue, perdón, esto. Lo que hice fue ponerle un enlace. He marcado el nombre del curso con su negrita correspondiente. Le marco enlace y me aparece la referencia HTML vacía entre las dos comillas. Sitúo la dirección del curso ¿De dónde sale la dirección del curso? La podemos sacar de aquí ¿eh? Aquí está la dirección del curso Si están ya logueados los va a llevar En este caso como es el mensaje de bienvenida no Y si no están logueados los va a llevar a la pantalla De registro de, de usuarios Creo que sería una forma de personalizar De forma que el mensaje de bienvenida fuera eh, Individualizado a cada uno Además el mensaje ventajas es que lo podemos Programar el envío automático en una fecha concreta y guardarlo. Directamente yo este por ejemplo lo voy a guardar todavía sin enviar el aviso y ya lo tenemos preparado.